¿Qué ondita banda? ¿Qué ondita banda Twitchera? ¿Qué onda bandita de YouTube? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a la simulación del canal 49. Lo que será, ¿verdad? El juego por el campeonato de la conferencia nacional. Aquí eh, conmigo. La simulación. Y pues. A darle. Este. ¿Cómo dicen? A darle que no sé qué. Bueno, ahí les va. Vamos a echarnos un juego, no saludando a toda la banda a twitchera, a la youtubera, a los clubes de fans, al club 49ers eh, oficial chapters de Germán al Empire Jalisco, allá Dani, a toda la banda a los Niners de Altura al Empire Estado de México, al a San Luis Potosí a, al Gold Rush a, a Chihuahua, al Roal, allá a toda la banda caballero también, 30. Y, y toda la banda, Luis. caballero ¿cómo estás? hola guapos, ¿cómo estás? precioso, ¿cómo estás? bienvenido aquí a a la Simulation Andamos saludando a toda la banda Andamos contentos Y ya vamos a darle a este juego que me tiene Muy nervioso, muy estresado Heraldoch. Y muy emocionado Dice. Saludos Pablito ¿Qué me Bienvenido a, a la Simulation Qué bueno que ya está llegando la bandita Para echarnos este juego Que dios no ustedes pero yo no he podido dormir Traigo unas ojeras horribles Sueño que, sueño que estoy eh, En el campo y que, y, que, y que corro con el balón y que me le escapo a, a Darius Slay, y que Jason Riddick no me puede atrapar, y, y tengo unos, unos sueños bien locos, <ríe> y luego sueño que ganamos, y luego sueño que somos campeones, como soy Pablo Damos, va a suceder, estoy seguro, pero a ver qué tal nos va aquí, hemos estado jugando chido las últimas semanas, así que esperemos hoy no fallarles, verdad? Ahí salió uno de los hombres que creo que va a ser importantísimo el día de el día domingo. Eh, y lo dije en el canal de hoy. Los que lo vieron, ya lo vieron. El señor Mike McClinch va a tener un montón de chamba ahí. La defensa será todo un misterio que va a presentar The Michael Ryans. Porque si le va a disparar a Hurts. Vamos a Hertz, we'll apostarle see, a los juegos individuales como yo the lo, the lo vi. Pero las águilas son buenísimos en las coberturas Caballero personales. Rey, dice... ¿Eh? Recuerda que Nainers es mejor visitando. Sí, Nainez ha jugado muy bien visitando y tiene mejor porcentaje en zona roja de visita. Eh, y, si, y, y si a Jalen Hortz le vas a mandar zonas, no es tan bueno eh, lanzando en zonas, no es tan efectivo, pero se puede escapar corriendo. No sé qué tanto va a arriesgar con su hombro lesionado, pero pues ya veremos. Iniciamos pateando como es costumbre y que en las hostilidades. Ni siquiera sé cómo va a estar el clima allá en Filadelfia. Llegaste a la hora, hermano, va empezando. Llegué a la hora. Va empezando, llegaste justo a tiempo, hermanazo. Caballero 30 Dice Y te vas a sorprender de cuántos colorados Van a estar en el estadio Tiene que haber invasión Niner Ha habido en todos lados ¿no? Recuerdo hace años cuando eran los, los juegos de campeonato En Seattle que, que restringían la venta de boletos Este F. Contreras 316 miren, Voy a jugar Dice Que genial el video que te envié de BCB Celebrando por ser irrelevante Eso es lo que puede pasar, ¿verdad? El video que te envié de, de BCB ¿Quién es BCB? Esa ah, es que se lo van a por ser el, el levante Ah, de Brock Through DC Sí, mira Este... ¿A dónde está? ¿Pero que sirva de algo que no ha servido? That clave para es pararles el ataque terrestre. Ed Contreras 316 Dice Igual, la gente de Filadelfia Son de los más fanáticos de toda la NFL Ya salió corriendo, lo sabía Así es como van a atacar Igual, la gente de Filadelfia son de los más Sí, y andan muy Que por el ruido, nada Miren, hemos jugado en Seattle Vamos ¿no? cada año una vez en Seattle Eso sí es ruido el año pasado sacamos el divisional en El, el Lambo de Green Bay, que... No, o sea, ¿quieren hablar de estadios de veras que pesen? El Lambo. Este, este es como un estadio llanerón. ¿no? Es, es brava la gente, pero... No. Ahí, papá, está ahí, papá. F. Contreras 316. Dice. Me refiero a los tóxicos que son. Ah, eso sí. Dark Suga. Dice. ¿Qué onda, señores? ¿Cómo andan? Maldita mi Dark Suga, ¿qué andamos? Mira allá, echámonos la simulación. El héroe de los jefes está más perro. Sí, definitivamente es, estoy es de acuerdo. Hasta ahí, papá. Ahí está, miren. Ahí está, bien. Frenamos. 40-50, no creo que intenten el gol de campo. Bien. Cuánto tiempo le den aguas con la línea ofensiva de los. Creo que es la línea, o sea, la unidad que no me preocupa es su línea ofensiva, su guardia derecho no ha, slate no ha permitido una captura en todo el año y de centro no ha permitido una captura en dos temporadas. Ahí les encargo. Si lo van a intentar. falló. Bien. Más no sé, es que será una locura 56 yardas sí, no haber metido pero Y aquí es donde viene el truco Trucaxo del magaxo Como creo que tiene que atacar San Francisco Miren ahí está La defensiva de los Vamos a tener que mandarle tenemos que establecer el ataque terrestre, hay que correr a como de lugar. Se van a cerrar, yo sé que se van a cerrar, pero hay que intentarlo. Hay que identificar, hay que identificar. Otra vez Una yarda, carajo Ahora los pase no son No por pase son los mejores Dark sugar. Por fuera de 30 Es la mejor opción para correr Paso muy rápidos hermano Viste a los vaqueros cómo nos contuvieron okay. Lo intentaremos. Ahí está, ahí está. Sí. A tocar las zonas, atacar las zonas. No renunciar al ataque terrestre. Yo voy a seguir aferrado corriendo el maldito balón. Así me pongan a 46 46.000. y manejar el tiempo de posesión caballero 30 Chico. según yo la defensa de taqueros es más rápida si sí, es más rápida la defensa de taqueros no creo que hubiera mucho que ganar parece que era perfectamente defensa ¿sabes lo que dicen? esos chicos de la otra parte también se pagaron oficialmente nada en ese último intento de la segunda y diez ¡Ay, no puede ser! Eso no tiene que pasar. Pero tiene mejores <coughs> frontales águilas. Sí, el Hazel Reading fue el segundo en capturas y tienen a otros. No sé cuántos, Dice, no sé cuántas. Buen canal 49, te rifaste hoy, Pablete. Muchas gracias, mira, Contreras Ahora sí, me esmeré a investigar mucho. No había investigado una de águilas y dije, a ver, vamos a meternos a investigar de estos chavos. Hay un segundo ayudante para la defensa en el nickel en tercer y long. ¡Ay, no te salgas ahí, Sabine! ¿Qué dice la gente? Gol de campo, no, así la segura, vamos. Es un fútbol es un juego que se va a decidir y no hay que dejar ir puntos, ellos ya dejaron ya no. está, pegamos primero, 3-0 Robbie Cowell que sigue perfecto en playoffs y así tiene que seguir Nervios, señores, That's qué tensión hay en este juego. Dice: Creo que será partido de Kittel y perde. Sí, porque si algo tiene de, de su debilidad de la defensa de las Águilas, es los linebackers. Ahí tiene que atacar San Francisco en el segundo nivel, sí o sí. Pases cortos, no hay que dejar que la defensa le llegue a. a que los frontales estén cansando y cansando de arrancar, de arrancar y que Scordy se les haga rápido el balón. Como jugaba Brady con los Patriotas, como jugaba Brady hace dos años con los Bucaneros. Una onda así. Por Dino Brady, pero creo que por ahí es por donde hay que intentarle, ¿no? Caballero 30. Mi compa Jaunel Jenny. Juan Jennings también tiene que... could appear, el Juan Jennings. disparo, y ahora qué? No, lo va a declinar porque lo agarré atrás. Sería segunda y trece, sí señor. Dark Suga. Dice... Sí, tiene que ir con los más físicos y tratar de establecer el ataque terrestre. Así tiene que ser hermano, yo no veo de otra. Caballero 30. Dice, y que Kyle Hoops a los linebackers. está bien! ¡Corre! Ahí está el primer error! ¡La presión, señores! ¡Sí! Kyle Hoops sí, va a tener que estar ahí. Formaciones y formaciones power. Dice, es que si todo sale bien, debería ser muy similar al juego con Dallas. Que también creo que tiene que ser un juego muy parecido al de Dallas, obviamente Águilas es mejor, pero yo siento que es por ahí. Contreras 316 que la defensiva de ellos se queme en la segunda temporada. La segunda mitad, sí, estoy de acuerdo. Ahí está. Hay que seguir corriendo, hay que seguirlo intentando. Caballero 30 Dice Así yo me dejo aflojar por Cuxi <ríe> Hay jugadas que yo creo que se tienen que intentar Y no sé por qué no las intentan mucho la voy a intentar ¿Verdad? F. Contreras, 316. Pero como ha jugado el equipo, las defensivas de Seattle y las aflojaron en la segunda mitad. F. Contreras, 316. Sí, los cansan, hermano, los desgastan. Pudimos plantear a ambos equipos. Pudo ser. Purdy. Chica, no llego, no llego, Cuarta y tres en la tendencia Gol de campo, me la juego Gol de campo, me la juego, rápido, díganme Gol de campo, me la juego Ah, ¿qué hago? F. Contreras 316 Dice Yo estoy confiado Ah, me la va a jugar F. Contreras 316 Dice está Toma los malditos puntos eh. Caballero ya me la jugué, Moro. Dice: Juega. Dark Suga. Dice: Juega. Despejando la zona. Despejando la zona. Ahí se me acaba el tiempo. Ya. Ahí está. Ahí está, sí. Eh, Movía al Linebacker. Sí, está. Y él le hice caso a Caballero, a Dark Suga. Contreras, te fallé, pero mira, así no salió. <risa> F. Contreras, 316, dice, mientras no hagas un despeje, feo como el Shanahan en el primer drive. Sí, sí, no. Ese es Shanehan. bien, bien, bien. Seis yarditas, buenas, buenas seis yarditas had a breakaway but if starting running back finishes the game with just of or six yards per touch you'll take that every single time the last run got six, now second and four. draw play McCaffrey 3. Contreras 316. Dice. atentos a cómo llegue la pantorrilla de CMC Lo necesitamos al 100 Si, sí, si no sube. se le va. Y es que Divo Dice. también anda tocadón Ahora sí está. tendrá que jugar agresivo Caín Esto es, ¿sí? No le queda de otra a Kyle Shanahan Sabe que aquí se está jugando un montón De su, de, o sea, un montón de cosas Yo no quiero meter presión ahí Pero el señor Kyle Shanahan Aquí está jugándose muchas cosas De veras, de veritas Quítate, had ¡Bien! Se quitó la presión Furby y Damos un tiempo porque quedan 35 segundos. Caballero 30. Es mejor estrategia de Sí, yo también creo que es mejor estratega, hermano. F Llegando super de volada Los de las águilas sí, Usar un poco más mazón En los snap al choque Y guardar a Devo y CMC Para jugar por fuera Caballero 30 Dice Aposté los velos. Dark Sugar corre, corre, corre, corre. El Hertz no va a correr como Wilson Apostaste los... <risa> no, no creo que corra tanto Quién sabe Pero es que... Maneja muy bien la Red Option los los, los los señores Eagles y ahí es donde estoy preocupado, ¿no? la neta, les soy bien honesto. Ahí está, corre, ¡Ahí está. Touchdown Brock Purdy. Touchdown. F. Contreras 316 dice: A Gertz. deben darle un súper chingazo para que se le metan en su mente y atormentarlo. Es lo que le hicieron a Gino y es lo que hicieron a Doug Prescott. La cosa es aquí hacerlo porque esa línea ofensiva de las águilas netas sí está bien poderosa, bien poderosa. Le vamos, señores, 10-0 al medio tiempo, 7 segundos, ya no les va a alcanzar para nada. Obviamente, yo sí la voy a volar. No va a ser las burradas de Shanahan de estar pateando ahí cortos, boletazos, nada. <coughs> Adiós, no quiero problemas. Y recibimos en la segunda mi chat. Es Contreras 316. Dice. Pero dicen que la OL de estos guas viene un poco tocada. No sabía yo eso, ese dato. Pero tocada por creo que. Philly offense set to go and with seven seconds remaining not much time to really do anything they're gonna run it here up the middle seconds left in the first half up to the 35 now as they come up on first and ten 30. dice esta. Mi marido de Marco Rayana tiene una sorpresa para las águilas. Amber Thomas. De Michael Ryans. De Marco Rayana. <ríe> ojalá, hermano. Ojalá que sí. Yo siento que. Yo siento que sí. Yo tengo ese presentimiento de que sí. Le vamos a partir su queso a las águilas. Dark Sugar. Que hay una Dice, fórmula. Me da miedo a Ayabra Smith. Sí, pero ya enfrentamos ataques aéreos poderosos. Miren, Dick Metcalf y Tyler Rocket no fueron cualquier cosa. Tyreek Hill y, y Will no fueron cualquier cosa. Goodwin este se llama el otro Julio Jones y este Evans de Tampa tampoco fueron cualquier cosa enfrentamos a los K-Chargers que también traían muy buen ataque aéreo entonces no, tampoco crean que son los monstruos las águilas o sea, no hay que quitarnos eso de la cabecita caballero 3 Menor anda que no perdona a nadie sí, ¿no? Lleva dos interceptores en dos juegos de playoffs. Ojalá se lleve la tercera La cuarta y la quinta y todas sí, Bien, bien, bien <coughs> Cinco back Esta mesa Uh -oh. Buena idea Caballero 30 Dice Incluso el Ray Ray es una carnita escondida Bien, ahí está El Ray Ray, McCloud, Ahí, Yo recuerdo ese pase Pantalla de que de lanzaron de contra ¿Quién down? fue? A los Cardenales, o contra Seattle, ¿contra quién fue? Salió, regresó y ahí, Yo no sé por qué no intentar. Contra Vaquero sí, me faltó más creatividad. El señor Shanahan, ¿no? quiero pensar que pues no se daban las condiciones. Pero Dark por ahí Dice, tendría que ser, yo creo. Vieron que los analistas dicen que Perdi ya llegó a su máximo porque no hizo anotaciones contra Dallas. Pues, se podría pensar eso, definitivamente. Pero creo que el chamaco todavía tiene cosas guardadas. Y Shanahan, por Caballero 30 Dice A los analistas les pagan por decir nada. A <risa> la mayoría <risa> El equipo de El equipo de El de El equipo de de ellos no ha practicado Acá también tenemos varios sin practicar, hermano. Oh ¡Chino! ¡Uy, la defiendió! ¡Ay, me pararon! ¡De modo a, pa a, a, a patear! ¡Ah, esto se va a poner feo! ¡La abuela, la abuela, la abuela! Wojcicki. es que patadón, señor! La 20. sí. No aproveché de tener la primera posición ¡Caramba! For a touchback. So here are the Eagles now as they get set for their first possession of the second half. Now they've sort of lost their way, partner. How do they recalibrate and get this proverbial train back on track? <inaudible> <inaudible> this is <where inaudible> leadership really comes into play. How's the head coach handling it? The offensive coordinator? Sometimes they just make a joke. <laughs> All right, guys, had your fun. All right, throw it out the window. Yeah, let's get back on track here. Sometimes that'll work just fine. I guess it's time now to lean <laughs> on that leadership. Boy, and he's taken down, but able to slip across the line. <laughs> <first. laughs> Philadelphia picking up the first on a gain of 15. So here's a first and 10 at the 38. Es Contreras yeah, well 316 Lo analistas Nos tienen de underdogs y eso es bueno Ellos tiene toda la presión y no tienen La experiencia en juegos grandes Se no. No. No. agarraron uh. Sí, ellos tienen toda la presión Estoy de acuerdo Ellos son los que tienen la presión ¿Qué van a revisar si sí fue? Caballero 30. A ver, a ver el otro día, Estoy seguro que mientras nos saquen del campo al Purdy vamos a estar encima de las águilas ¿No se ve? Ojalá Las águilas van a ir sobre Purdy Estoy seguro que van a ir sobre Purdy Ya nadie que fue todo chistado Fue todo Sí, pues sí So they called it a touchdown originally, and this will stay a touchdown after the video review, so they had it right. Oh, he cussed. Elliot Good on the extra point. And that'll cut it to three at 10-7. Just a four-play drive that time. And it's capped off by an AJ Brown touchdown. Returning from his end zone is Ray-Ray Ring -ring McLeod. Se está poniendo tenso Muy tenso señores, venga en línea defensiva de la de Pero se si abusan de las cargas los podemos destrozar por el hace rápido de pérdida. Y que aparte se puede escapar él, que tiene ese, esa, esa onda de que puede correr. Uy, oh, ahí está. Estaba y estaba. Oh, oh, no. no va a salir No va a salir Ahí está sí. Caballero 30 Dice Vamos a hacerles pedazos el centro Por ahí tiene que ser Por ahí tiene que ser hermano para combatir la velocidad tiene que el ser Contreras así. 300, Yo 766. considero. Dice. Ray Rai, aparte de su cagadita, en su retorno se hace el corte hacia afuera, se iba hasta su casa. Sí. Pero giró y ni él supo cómo giró. chingue ¿eh? Llegan de estos Va a acabar el tercer cuarto, el tercer cuarto. Y nada más es para hacer tiempo, eh. Ah, entramos al último cuarto, señores, con una raquítica ventaja de tres puntos. the NFL. EA Sports. Niners on third down. They've hit this no si cuarta oh, y una. Cuarta Vamos por ella. Dice, así están las apuestas por tres puntos. Es Contreras 316. Dice, y así va a ser el juego, pero en esos momentos los superestrellas sacan a relucir sus quilates. Adiós, adiós. F. Contreras 316. Dice. Pero esos tres puntos se es básicamente la <risa> localía. Caballero <Touchdown>. Dice. <risa> y 10X localiza amigo Dark. <risa> si sí, es por la localía, los tres puntos que les dan de ventaja. O dos puntos y medio creo, pero ahí está, El miren. 300, que como decía Antonio de Valdés, es muy ratítico para una localía, ¿eh? Pablo. Vieron cómo engañó la defensa. Se la comieron todas, se abrió Macabre y nadie lo tomó muy solito. Y la saqué con un se maldito segundo. Gold with the extra point. And his guys will take a 10 point So the drive there took six plays, and it's finished off by a receiving touchdown from Christian McCaffrey. After the touchdown, it's Robbie gold now to kick it away. Yo desde mi, mi, mi de pin, punto de vista es lo que tiene que hacer el equipo de Gico, vuelalas todas. Caballero 30. Dice, ba, ya estás caballero, ya caballero. Ganen ganen. estás caballero. F. Contreras 316. <risa> Esa es Dice. El otro día vi el video de tus chicos sentando de nalgas a Trent Williams. Qué locura, no. Sí, la neta sí estuvo muy loco eso. They'll come out drive. the middle contra, ya están contra la pared. Señor. Ya están contra la pared. to focus on 316. <coughs> 69 yards Vamos a ganar estoy confiado sí, vamos a ganar sí, vamos a ganar eso que, sí, que sí lo vamos a hacer. That way You're a holding holding holding to a a good run here so all the way down to the 40 yard line. Sí so están cometiendo los vieron and not be their thing midfield getting hurts F. Contreras 316 Piso. El año pasado los Rams nos ganaron por su star Power y la necedad de KS Este año el star Power punto es nuestro Y KS está ajustando mejor ¡Bien! Fue, me iban a agarrar en el pase pantalla Sí, tenían muchas estrellas también, también las aguilas tienen sí, muchas estrellas, ¿eh? No crean ustedes que no. ¡Bien! ¿Dónde, papá? Vaya, ¿cómo no llegó? No cuarta y bien. ¿Qué van a hacer? ¿Se la van a jugar? No, no sí. cosa así Caballero y tarta. Dice, la completación good for seven there vamos el sermón no También el no sermón ¿Cuál sermón? Gerarducci. Ah, no. El, sí, sí. el, el Yakuza acabo de ahí andaba. Bueno, Gerarducci, bien. pues mira, un montón de cosas de charla, pero sobre todo del juego que está bien cerrado. F. Contreras 316. Déjala, déjala, déjala. Sí, sí. Yo considero que tienen un poquito más de profundidad, pero tenemos más plamaques. Sí, pero, si, pero trae sermón y no juega, ni juega, ni ni ni juega ni ni ¿no? Trae el de partidas o sí juega morning has this now at a one score game and on this side of the football things are getting pretty tenuous a little stressful blood pressure up a little bit you think but I think up a lot of it uh could you imagine taking the pulse right now might be like a jackhammer out there on that side of the ball but here's what the deal is Chips. Ay, no puede ser. Sugar. Dice. Traysermon sí. ya fue cambiado. ¿Ah sí? ¿Quién ya le perdí la, la pista al Tracer, ¿Y quién era el otro? Ya quitar. Creo que estuvo, pero creo que también lo cortaron. Ya no supe. Importantísima to tercera oportunidad. Dice, ¿Sí? lo cortaron cuando llegó CMC, si mal no recuerdo. Sí, fue de los dados de baja por lo de... Por lo de. Es sí. 316 Dice, sí. dice Si es ya decía que en Nigel se lesionaban menos porque entrenaban mejor que nosotros No No, Caballero 30 Dice ¿Qué? El sermón se fue a Águilas Dice ¿Qué? Saludos Pablo, ya llegué tarde Ya llegaste tarde, pero llegas hasta el desenlace, man bueno Ay, se si entró a la 20 1'43 un tiempo fuera Ay, qué pedo está esto no me gusta No me gusta Kurtz Gerardo dice, tengo una duda a ti no te gusta tanto jugar muy agresivo por aire, te gusta más jugar por tierra dominando el reloj y tener a la defensa rival en el campo. Sí, a mí me gusta, a mí me gusta jugar así, eh. ¡Ah! Ya lo tenía, no puede ser. <risa> dice. Buena noche, a todos. ¿Cómo estás? Estás, está, ahí está, estás. ¡Bien! ¡Yamón Kilo! Alex ¡Apareció! ¡Yamón ¡Bien! Dice. Ahora esta chiva no me avisó a tiempo Back F. Contreras, 316 Bosa, ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Colapsando la línea ofensiva! ¡Qué ¡Ya los tenemos casi! ¡Qué hongo! F. Contreras, 316 Dice Su amado llame Pablo. Con 20 segundos mi amado Jabón, miren, me ha aparecido, por favor, gracias a Dios. ¡Bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! se acabó, señores! ¡Nos vamos al Super Bowl! ¡Ja, Dice, Suelta el listón de tu, de tu pelo Miren <risa> ahí el golpe de luego, sí. Y, sí Toma, ¿a dónde? Bien Ya está señores ah, Rodilla al suelo vamos al Super Bowl 7. 57 Buena predicción Rennes. Dice Esperemos que así jueguen Gerardo -Chi. Eso Dice, lo voy a hacer hermano Ustedes también recuerdan cuando Pablo ¿No? tiraba ¿No? bien duro a Gini Gord ahora ya casi no segundos. lo critica No, pues el es que como lo voy a criticar 316. si no manches está jugando bien chidísimo Pablo, si amos debes hacer un rolita para el Super Bowl La voy a hacer hermano, el la voy a hacer Dice Si ganamos Si ganamos, sí ganamos Si ganamos La haré lo prometo Que voy a hacer algo Caballero Bastante Rey. chido Para las semanas Dice, Esperemos estar ahí Vamos a ganar <ríe> Vamos a ganar hermanitos Ahí está Ya lo vieron En canal 49 17-10 Yo en la vida real Creo que van a ser Más puntos Yo sí considero Que va a ser Un juego de más puntos Logro cerrar tu boca Jimmy Ward sí, Jimmy Arik Armstead sin más me ha Dice, caído la boca? Ellos yo dos. Yo recuerdo que le tiraba a Perdi que para que un cubé, que era sí. innecesario. Ahí está. Yo no les puedo mentir porque ahí está el canal. Ahí está cuando analicé el draft y dije, <coughs> para que un maldito coreback si ya tienes a Garopolo. Y diste un montón por Trey Lance para que un coreback. Y miren. Entonces no es que Purdy me callara la boca, pero me ha demostrado que me equivoqué horrible en esa, en esa predicción. Pero la neta, el que me dijera Purdy va a hacer lo que está haciendo, que no sea choro. Dark Suga. Dice. Yo quiero ver Ojalá. que Freddy le gane a Hertz como revancha del college. Gerardo Jim. Dice. Y llamaba a Halen el receptor. Ah, no, pero el no era 316, Jalen. Jalen es el coreback de Filadelfia, era el otro. Dice, ¿Cómo se llamaba también? Es no, ¿Cómo se llamaba? Ha un hallazgo como Nickelback. Es que era un receptorazo, el lástima Contreras que salió de 216, cristalito. Dice. Fue como el cambio de posición de Armstead el año pasado. Sí, esa, esa, esa, esa callada de boca se la debo más a, a Chris Kokurek que a Eric Armstead, porque Chris Kokurek lo supo mover al centro y ahí Armstead ha rendido de una manera espectacular, la neta. este, No, yo la neta, yo soy el más feliz cuando me callan la boca jugadores como Jimmy Ward, como, como Arik Armstead. Sigo esperando que me calle la boca Jabón Kinlow y la neta todavía no. Yo creo que lo va a tener que seguir criticando hasta que lo haga, porque solo así se ponen las pilas. Ya se hartan de que yo los esté criticando aquí en Canal 49 y empiezan a jugar chido. Entonces seguiré criticando al Japón King Low. Pero señores, ganamos, vamos al Super Bowl en Canal 49. El domingo seguramente va a ser lo mismo, vamos a ganar. Así que vamos a apoyar con todo. Vamos a estar ahí todos sentados comiéndonos las uñas de los pies y de sí, las manos. Pero pues ni modo lo de Herb. lo bueno es que los demás jugadores sí han logrado callarte. Todos me han callado. Era bueno, esos, esos dos magos. Que me sigan dice, callando todos, carnal. Ganamos Gona Inners. f carnal. 316. Dice. <coughs> que si King la engorda un poco lo pasamos a la OL. Caballero <risa> ponemos de coach. Dice. Así salsair va a dar el partidazo. Hay que esperar mucho de los jugadores que no son tan nombrados. Como hace Salzaire hace rato llama, eh, mencionaste a Joan Jennings. Ese tipo de jugadores que no son las armas a las que va a estar cuidando Filadelfia, son a los que hay que eh, aprovechar. A Ray Ray McLeod, eh, a Ilaya Mitchell, Jordan Mason, me gustaría que por ahí entrara. Hay que ver bueno. de dónde echamos manos, señores. Dice, sí con todo apoyando a Pero me despido ya, carnales. Un placer es haber estado en aquí. 316. Dice, ganaremos ya verán, perros. Ya verán. Y vamos a estar felices como perros con dos colas. Me quedo con ese último comentario del señor Contreras. Despido la transmisión. Cuídense mucho en, aquí en Twitch y en YouTube. Y ya lo saben. El domingo apoyar. Y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. ¡Go Niners!